Continuando con el módulo de accionamiento eléctrico, vamos a hablar de los esquemas de control de las máquinas rotativas, tanto alternas como de continuo. Arranquemos con el accionamiento de la máquina de corriente continua. Cuando realizamos control mediante electrónica de potencia, se puede controlar la tensión para que parta desde cero hasta el valor nominal de la tensión. Durante este proceso de elevación de la tensión, que generalmente es tipo rampa, se realiza manteniendo el par constante, es decir, el proceso de aceleración se hace a par constante. Una vez que la tensión llegue a su valor nominal, se libera la consigna de par, que en el fondo, como las máquinas que se utilizan mayormente son de conexión independiente, bien sea a través de alimentación de campo constante o de imán permanente, se libera la corriente de armadura para que ésta establezca el valor necesario para el nivel de velocidad que requerimos. En cambio, en la máquina de inducción se pueden ver tres etapas de control. Donde se presenta el mismo fenómeno. La tensión se incrementa desde cero hasta su valor de magnitud nómina. No Sobre las tres etapas de control vamos a tener par constante, potencia constante... Y finalmente, la parte donde se ajusta el accionamiento. Fíjense que las zonas de par constante y potencia constante se realizan con magnitud de corriente estatórica constante. En esto se logran dos procesos de aceleración, como podemos ver en la lámina de deslizamiento, color morado. Entonces, finalmente cuando ya no podemos trabajar más a potencia constante, se liberan las consignas de tal manera que la corriente llegue al punto de establecimiento para el accionamiento específico. En cambio, en la máquina sincrónica, lo primero que observamos es que la máquina no arranca a cero tensión. Arranca con un mínimo de tensión. Este accionamiento está básicamente pensado más que todo para, para máquinas de imán permanente en donde no se puede cortocircuitar el estator debido a un posible daño en el IVA. Entonces, nuevamente, al igual que las otras características, se hace un arranque a par constante, que produzca corriente constante con flujo constante. Finalmente, cuando la tensión se estabiliza al nivel de tensión máxima, se libera la consigna de par, por tanto, la consigna de corriente, ...para que la máquina llegue a su punto de funcionamiento. Entonces, los, los tres convertidores electromecánicos... ...continua, inducción y sincrónico... ...se caracterizan por hacer procesos de aceleración a par constante... ...tanto aceleración como frenado. La máquina de inducción tiene tres zonas de operación... ...par constante, potencia constante y finalmente la zona de, de libre trabajo... Mientras que tanto la de continua como la de sincrónica tienen dos zonas de operación claramente identificadas, par constante y corriente constante. El accionamiento de par constante lleva consigo la consigna de corriente. Generalmente cuando hablamos de par constante hablamos de corriente constante. El par se limita o al nominal o máximo a un 20% superior. Esto para que la corriente no supere el 20% durante el proceso de aceleración a fin de poder obtener tiempos de aceleración más pequeños sin mayor impacto en las pérdidas del convertidor electromecánico, lo cual conlleve a pérdidas de aislamiento por presentar temperaturas superiores a las del diseño del aislamiento en los puntos más calientes del convertido. Entonces con este video finalizamos el módulo de accionamientos eléctricos. Este, este módulo es un pequeño abreboca a lo que es los sistemas de accionamiento. En futuros módulos dedicaremos el estudio de cada uno de los convertidores electromecánicos que vimos en este módulo, es decir, dedicaremos un módulo completo al estudio de la máquina de corriente continua, un módulo al estudio de la máquina de inducción y un módulo al estudio de la máquina sincrónica, donde veremos en mayor detalle los accionamientos y los esquemas de control que se utilizan para poder seguir las características que acabamos de ver en este módulo. Entonces, los invito a continuar en el canal, a suscribirse en él y participar en los próximos módulos, sobre todo en el área de máquinas eléctricas para aquellos que les interesen los accionamientos eléctricos. Gracias por su atención.